Saludos, ya estamos aquí una vez más en este juego épico de Dominations Aquí en Peterson Games, su canal de videojuegos Y bueno, en esta ocasión estamos eh, con el evento de un hangar de la OTAN O NATO en inglés NATO, creo que, es, que se pronunciaría Y como bien saben, algunos... Eh, Pues sencillamente no es más que otro título del poder oligarca de, Ya saben dónde, no voy a decir más Y vamos a ver la info de este hangar Que es la verdad es una chingonería A pesar de todo, ¿no? de, su, <risa> de su negra o oscura información real Que, que, que se oculta ¿no? Bueno, en cuanto a la información que aparece aquí es este hangar puede construir bombarderos B-45 Tornado y aviones de transporte C-119 Flying Box Car, que son este que vemos aquí. Los flying Boxcar, que es el que estoy utilizando, les pregunto ¿no asaltante de, dentro de los modos enemigos. Es pésimo, es pésimo atacando torres, como aquí vemos el punto débil. Tampoco es bueno atacando este. caballería. Sencillamente la, un caballero mata. A este box, que es una estupidez Pero bueno, así lo pusieron estos Domination <coughs> Disculpen, lo bueno de este carro eh, Es que Destruye Las, este, los edificios Muy rápidamente Los edificios de recursos Como granjas Este, el mercado Y todo eso, es muy bueno Y nótese que es El carro, ¿no? Un carro blindado eh, En realidad el Avión. lo único que hace es transportar a este a este carro blindado y, y listo eh, y puedes utilizarlo varias veces cada 15 o 30 segundos no me acuerdo creo que son cada 30 segundos que puedes desplegar otro que más o menos vendrían siendo como unos que este unos 6 unos 6 despliegues en total este Este hangar de la OTAN también podemos utilizar el B-45 Tornado, que es un avión a lo largo de, y se bombardea a lo largo de una línea. Toca cualquier edificio o unidad de base enemiga para desplegar una unidad aérea. O sea, este, el B-45 Tornado. Eh, sinceramente, no se los recomiendo utilizarlo tanto porque, en primer lugar, tarda 45 minutos en cargarse. Imagínense, 45 minutos comparado con el flying boss car que tan solo tarda unos 30 minutos ¿sí? son 15 minutos de diferencia pero algo es algo la gran diferencia aquí en este juego es que es tardar ¿no? eh, pues es, y el detalle es que solamente puedes utilizar una vez este, este bombardeo en, eh, en el ataque ¿sí? solamente una vez a diferencia del flying boxcar que lo puedes utilizar cada este, 15 o 30 segundos no me acuerdo cuánto creo que aquí lo dice a, a ver cada 45 bloqueo de despliegue 45 minutos segundos, perdón, creo que es cada 45 segundos, no lo recuerdo no sé, es que dice bloqueo de despliegue en batalla, no sé a qué se refiere quizás sea eso, son 45 o sea que es todavía peor, todavía menos pero Peor, si hablamos de peor, el B45 tornado, sencillamente solo una, un solo ataque puedes desplegar y no es muy efectivo, que digamos no es la gran cosa, mucho menos contra torres. Aquí lo vemos, puntos débiles son las torres, lo hacen pedazos las torres, hasta las torres este, de la edad de la pólvora en la que estoy pueden destruir este finchavión, de o sea es increíble, pero bueno, este. Vamos a, vamos a desplegar, ya los 4 minutos hablando Vamos a desplegar nuestras fuerzas. Nada nos quiero chequear, no hay Vamos a desplegar nuestras fuerzas contra algún Vamos Y vamos a ver en acción, a nuestro Flying Box car, que Es parte de, del evento Yo voy porque era Fueron los mis amiguitos, todos los que me dan queriendo, Muy de los que De ahí estaba la. Ahí estaba Así que pues donde vieron lo sol en el bosque, es bueno, es muy bueno. Era aquí donde voy a Es muy difícil estar este, dando las prácticas las tácticas y estrategias mientras uno está hablando, ¿no? Es totalmente, todo, totalmente improvisado. En fin. Yo les recomiendo que se apuren y obtengan este evento, que nada más falta, digo, nada más falta como dos días que termine el evento. Y bueno, les recomiendo utilizar el boxcar en lugar de el, uh, del avión bombardero, porque ese pinche avión bombardero está peor, ¿no? es simplemente carne de los de las torres, ¿no? Es, por no decir carne de cañón, pero es, es muy endeble. Y solamente un solo ataque se puede realizar con ese bombardeo y en cambio con el Volcar puedes hacer hasta unos 5 o 6 ataques en total. Nos vamos.